Con la edad, la visión disminuye debido a diferentes causas. La más general se llama presbicia, que implica una disminución en la capacidad del ojo para enfocar. Otros trastornos que pueden causar disminución de la agudeza visual son el glaucoma, la catarata, la retinopatía o la degeneración macular asociada a la edad. Todos ellos requieren de control y seguimiento con un especialista. La presbicia o vista cansada suele corregirse con unas lentes adecuadas. La pérdida de visión se produce de manera gradual y en personas mayores puede pasar desapercibida. Por lo que hay que estar atento a los cambios en el comportamiento, como por ejemplo dejar de hacer algunas cosas, tal como leer, conducir, coser o ver la televisión. También el dejar de salir de casa... O el moverse menos pueden deberse a la pérdida de la visión. Es muy importante darse cuenta de estos cambios en las personas mayores para evitar caídas, accidentes domésticos y accidentes de tráfico. Aparte de la edad, ciertas enfermedades crónicas pueden favorecer la aparición de trastornos en la visión, como la diabetes, la hipertensión, los antecedentes familiares de glaucoma, el ser fumador o seguir una alimentación desequilibrada. Cuida tus ojos, revisa tu vista periódicamente. Si eres diabético, controla las cifras de azúcar en sangre. Mantén la tensión arterial estable. Deja de fumar y evita las grasas en la comida, especialmente si tienes los triglicéridos o el colesterol altos. Si notas un descenso en la visión, consulta siempre con un profesional sanitario. Cuida la vista y ganarás en calidad de vida.